Y el Señor ha podido crecer, está feliz, y tú también estás feliz, tú también estás mejor, exactamente. ¿Qué nos ayuda a hacer mejor esta palabra, este alimento? Y veamos qué nos ayuda hoy día a ayudarnos a seguir ayunando en el amor del Señor. Y él es tan lindo que ya ni me doy cuenta cuando ayuno, porque él está ahí al ladito mío, porque yo le abrí el corazón, tú le abriste el corazón en la mañana. Y dice... Y no os adoptéis a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Palabra, hermanitos queridos, transformándonos todos los días. Todos los días tenemos que ser un poquito mejor que ayer. Y mañana vamos a ser un poquito mejor que hoy. Nos vamos transformando, pero ¿por qué? Con lo que el mundo me dice, con lo que me dice que transformate, porque tienes poco, tienes que seguir y tienes que tener más. Y mira tu poder, mira, sabes, tan poco. Y ahí estoy, no puedo más, no tengo más. Y voy a robar, voy a mentirte. En ese mundo no, hermanito querido. El Señor quiere que nos transformemos en Él, en su entendimiento, en su sabiduría. ¿Para qué? Dice comprobando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber? Tengo que decirle, Señor que estoy entre mi corazón. Aquí, ven, lléname. Lléname de ti, señor. Dame tu sabiduría, saca toda la mía y ven con esa tuya. Saca mi yo saca mis egoísmos, mis vanidades, mis soberbias. Entra con tu humildad. Y vamos a ver cómo la vida, hermanitos queridos, nos va cambiando, cómo la vida nos va haciendo más fácil. Y a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, como lo decíamos el otro día, vivimos más en paz. Y veamos, ¿ya? Veamos que hoy día el Señor me pide que ayune del camino mundano. Este camino que me lo ofrece el Satanás abierto, grande, vive tu vida, no te preocupes. ¿Quieres tomar? Tómate. ¿Quieres drogar? ¿Drógate? ¿Y qué? ¿Qué tuviste? Si tú tienes amor y se ha morido, vamos, porque Si tienes el placer y que va y quién es, no importa, pásalo bien una noche. Ay, total, que quedaste esperando, ¿qué es lo que es eso? ¿Tú tienes libertad? Anda, aborta. Ya, exacto, tenemos libertad con nuestro cuerpo, hermano querido no por otro. Y ese ser humano maravilloso que ya está en, el, en nuestro vientre, es otro ser, por lo tanto, yo no puedo decidir. Pero el mundo me dice que sí, que yo decida porque soy libre. Y si no, no me vengan a imponer cosas. <risas> Hermanito, veamos, ¿qué nos pide el Señor? Pedir a Jesús que me enseñe su camino de verdad y vida. Y Él está ahí, dijo, vine para el mundo, vine a hacer la verdad. Yo soy el camino, no tengas miedo, voy contigo, voy adelante. Así que hermanos, queridos, maravilloso. Vamos, fuera, que si estoy en este camino que el mundo me lleva y estoy ahogado, desesperado, paremos, veamos, analicemos, cómo está mi vida, por este camino estoy bien, estoy mal, estoy en paz, estoy alegre a pesar de todo. No, bueno, es señal que ese camino no es el del Señor, así que al Señor, ayúdame, ayúdame a encontrar tu camino, que tu camino es el verdadero, que me va a llevar a la verdadera felicidad, aquí estoy, para ser tú. Cuatro amigos, cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel tienen puesta toda su esperanza. En el que dicen es el santo de Israel. Recorriendo valles y montañas. Van cantando al amanecer. El nazareno está aquí. El nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor, sin dudarlo subieron al y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando tanta fe tocó su corazón perdonó y sano aquel postrado y ahora los cinco van cantando bajo el sol el Nazareno está aquí, el Nazareno